She's already gone. Oh no, I wanted to say goodbye to her. Wow, this castle must have been empty for centuries. Ooh! Wow. Come on, Amnesia, let's both do it. Ah! <laughs> Having fun, are you? I'm sure the Inquisition are too. Melly! We you'd gone. Come on. We need to talk. Vale, pues esto es el castillo de día, sin ratas. Aquí lo tenéis, vale. Después de la noche, increíble el castillo, ¿eh? Increíble. Chatou, el chatou de, de un brazo, de un brazo, de un brush. Vamos a hablar con Meli a ver qué nos dice. What's the matter? This castle is a ruin. Ah, and that's exactly what you need. Whoever built this place really didn't want to be fucked with. Be good and you'll be fine. So... You're going to find Arthur? If I can help... He's my problem. You heard what I heard. Those inquisition dogs took him to the Bastion. I know where to look. I'll find him. Amicia, look! Listen. With Hugo... It doesn't look easy, but believe me, it's worth it. He will save you. They always end up saving us. Even if, you know, brothers, sometimes you just want to kill them. The Simba is Amicia. I believe you. Anyway, don't leave without saying goodbye. <laughs> As if that was my style. Amicia, please come. Yes, Hugo. What did you find? Vale, ahora lo que nos va a decir Hugo, vale, tiene mucha relación, vale, con lo que está sucediendo, es decir, con la Inquisición y todo, es como si fuera una especie de pulde Y bueno, ahora lo haremos Vale, vamos a examinar ese símbolo Vale, no puedo craftear. Vamos contigo, vamos, Hugo. A ver qué nos enseñas. our new friends yes <laughs> I'm sorry, I'm sick. No, no, no. Vaya historia, tío. Listen, we are going to find a way to cure you. There's Lucas and Melly now, you know? Lucas, come see the butterflies. Looks like someone's having a good time. <laughs> It's getting bigger. <laughs> yes. The macula is spreading through his blood. The books say there are several thresholds in the process, and at each threshold, the carrier may be lost.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 is dangerous. It is sealed together with other works in the university basement. Just getting there would be near impossible, suicidal even. Normally, yes, but if we take advantage of the current chaos, we might have a chance. I know the place. It's in town not far from where they keep my brother. If you're ready to take that risk, I can help you get in. Thank you. Right, I'll get my belongings together. Meet me inside when you want to leave. In that case, you'll need some equipment. ¿Cómo lo sabía yo? Hay que ir al rectorado de la universidad por el libro prohibido Lo sabía yo pues Vale, vamos a reunirnos Para hacer los, el plan Y vamos para allá Sabía yo que tenía que ir para allá at last me roses roses bueno pues acá pasamos de capítulo a la sombra de las murallas capítulo noveno. Vale, pues básicamente lo que tenemos que hacer ahora Es atravesar el castillo Y llegar pues hasta las murallas Hasta el rectorado Entonces Lo que vamos a hacer ahora hasta llegar al rectorado de la universidad, va a ser meternos por un pueblo, por unas callejuelas. Por unas callejuelas que ya lo veréis. es que tener mucho cuidado ahora. La Inquisición también está aquí, muy difícil. No. know him? Un thief. Yo work con él he was gifted so that's the punishment for stealing death i don't want to find arthur with that kind of caller. come on let's go a really I'll I'll vamos alló sonores right so where will i find the university it's the big building at the other end you can't miss it do you think we'll see each other again i hope so you owe me shit pues no vamos. Aquí despedimos a, a Meli. Y seguimos. Y ya vamos solos. Y ya podemos hablar más. Ahora nos va a costar bastante. Vamos aquí arriba a coger cositas. Vale, salitre, azufre y alcohol. Es, es siempre muy importante, vale tener coger. Estos objetos, pues son los que nos van a ayudar eh, durante el juego, vale. Y vamos a craftear y a hacer a Meli Dio a Micia mucho mejor, vale, sino más actualizada de lo que está con más mejoras. Hemos encontrado y ahora pues hay que avanzar poco a poco. It's un way off. But you can do this. Here we go. warning before we drag you out on your ass all right ay somos más de horantix que necesitamos. cosas, salitre, las rocas, abrimos cofre, tela y alcohol, ok, <coughs> ok, cuidadito aquí, eh vale, estás ahí, ¿no? Oh. hay dos, por lo tanto, vamos a pasar por aquí. Eso es. Sufre. Está chungo ahí. Nos vamos por aquí. Keful. Last call. By order of the Grand Inquisitor Vitalis, martial law is in force and the city under the control of the Inquisition. Any people who choose to remain <risa> Vale, este es devorante, sí. Tenemos un palitrope. Ah, no sé para qué. Uf, está jodido para allí, ¿no? Yo no sé por aquí por te puedo ir. Sí. Vale, vale, que no podía. Ahí está. Sí, aquí por el pueblo hay que tener un cuidado enorme. Si Hostia, ¡Es de buena, una mierda! ¿no? una mierda! ¡Es Vale, esto ya sé por qué pasa, espérate. Joder. Esto pasa por. Vale. Por eso de ahí. Hay... pasa es que ahora como paso yo porque está esta gente ahí yo creo que paso si sí, si sí, que paso vale, cifre tenía alcohol aquí aquí dentro seguimos salitre seguimos avanzando esta zona ya la chunguilla estamos ya en la cumbre en el momento cumbre Vale, ¿eh? pues ¿no? Avanzamos, Aquí ya no hay retroceso, ¿eh? Es un punto es un punto de partida. him now so get lost by myself oh God. I can't leave without him shut up you heard about the law but a tie before he does he try it on her sorry get out of here listen to Shut up. off I don't see what it was <laughs> <laughs> Ya bueno, tener algo porque estas no van a venir, ¿no? A oh, por pues no. Vale, subimos por aquí. Tela y tela. ¡Oh! ¡When will it stop? hay algo? Tengo que salir por aquí, ¿no? Tengo que salir por ahí Vale, voy a coger una cosa Que me he olvidado No creo que haya cogerlo. Ah, a ¿Eh? Vale, avanzamos That's. No, It's under there. I can't get through without distracting <inaudible> them. There's, <much abat> <sighs> There's here. a Vale, ya coge cositas, cordel y aquí nada. Piedras. No, pues aquí no puedo hacer nada. A ver cómo era esto. Espérate. Ah, vale, ya está. A ver. Vale, ok, ya está. Ya está, ya está. Vamos a entrar. Perfecto. Right. Ahí está Vamos por aquí Eso, ya entramos aquí Bordel Roca y salitre Vale, aquí tengo el palo Eso es la roca, y yo que ahora ya sí me tengo que meter. ¿Por dónde he venido? Sí. ¿Qué es 而且 vale, este cordel vamos antes no vamos a el que se ha dicho Vamos aquí y no vamos a, a, a cómo es ¿Qué es eso No No me voy a quedar a mi fe. también, vamos aquí, vale, vale. hacemos un y avanzado. Ahí está, cogemos rocas, unas como seis y avanzamos. Alcohol. Me ha hecho. Pero no me olvidaré de este smell. pasamos vamos a meter en un cementerio, vale. Y lo que tenemos que hacer es cruzarlo y ya pues tenemos la universidad de enfrente. Es nada. Cruzarle y ya está. Aquí está el Locked. Oh, bien, es un poco sonido lo de los focos, pero bueno. El rayo de luz puede abrirle también a las ratas o bloquearlas. Bueno, tenemos crafteado aquí. Sí. Y... Vamos aquí salitre, ya para azufre y perdón, sufre, herramienta para craftear. Roca y cuero. Y luego nos subimos, a ver si podemos cartear Se, bolsa de munición, dice, permite llevar hasta 10 municiones de cada tipo. inicia cambia el tejido de su bolsa de, de munición por cuero, lo que aumenta el espacio de, de su interior. Ok, pues vamos. Ahí lo tenemos. ¡No! Must have something. Something worthwhile. Everyone's got a bit of treasure. Come on, Amicia. Register the Episanguis. Ah, let's see. Perfect. If I may be so bold, we know it comes from those rats, but what's it for? odorous. Oh. That is just one of the effects of the Episanguis, when we mix it with sulfur. But that's not what we are interested in. But, so why don't we let our units use it, eh? It could... It is too precious! Each Episanguis crystal must be kept for our project, particularly as in this form. It has been the source of some how should I say regrettable accidents. Deliver it to the Bastion. That is enough for today. Regrettable accidents? Imagine you spill some on your feet. You'd have to do your patrol on your ass. <laughs> <laughs> bueno, pues ya pues ya estamos en el, en el cementerio de nuevo de lleno y sí, vas a aprender otro nuevo hechizo llamado Pisangi. Que lo que hace pues lo que habéis visto atraer a las ratas. La no oh, bodies. Bueno, no bodies. Vale, pues por aquí con tranquilidad de alcohol, cuero ¿Qué estás tan Vamos a activar esto y oh, vale. wow. ¿Sí, ahora yo ah vale por aquí, joder No, lo rescatado vale, vamos aquí roca, alcohol Entonces, Perfecto. Perfecto, dice. Ahora puedes fabricar together. a Mant mantén mantén pulsado el botón Selecciona. Ah, ¿no? Y ya atrae a las ratas de los alrededores. Ok. Fabricamos. So, no, we just have to try it out. Lucas, this one's for you. Está funcionando. This will está. Ahí? Vale Tenemos aquí cosas. Azufre, tela y el roca. It looks like the exit. Vamos, es tan far. Ahí está. a vale. Ahí está ya. Pesándoles cogemos todo lo que haya y ahora. Vale, ok, ya lo he ya está, ya está. Ya está, ya te he pillado. Ok. Vale, es la parte chunga esto. Ok. Espera. I can get it down there. I could climb on it. Vale, esta parte chunga. Esta azufre. Vale, ahora podemos hacer una cosita. Joder. ¿sí? ¿sí? ¿sí? Oh, Hostia, me he quedado sin... En... Joder. Oh, Ahí tengo algo más. Creo think you can draw those rats in any direction you have to corner them. No, si no vale Vale, vamos a hacerlo sencillo Esta parte suele, me suele costar un poco. Vale, ¿sí? esta parte cuesta, sí. No puedo. Espérate. No puedo. El coño, no, lo no jelo. Espera. Yo voy ahí. Perfecto. Me no, ¿no he dejado aquí esto. In any direction, you have to corner them. All okay. oh, right, please tell me this can still roll. Okay. <sighs> Esta parte chunglísima Ay. Esta parte muy chunga Vale, está. Pero... No, no me da tiempo Es que no lo alza Qué pena porque estoy aquí a punto yo creo que lo voy a dejar por aquí, pues ya no me quedan para llegar. ¿Para ahí?